Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Promo. Lo que tengo acá es un sobre, pedazo de sobre, que ahora sí tengo un momento para abrirlo, ¿eh? en donde Cristian Núñez, ¿eh? un alumno muy, pero muy querido del taller, ya está, digamos, con los largos. Mira, algoritmo, el algoritmo del monstruo, Cristian Núñez, Marcelo Yomi... Cristian es de Villa Regina, Río Negro. Mirá lo que es esto, Marcelo y Nomi. Acá hay un ejemplar para Pablo Laborde, gran conocido del taller, y este, bueno, Cristian Acevedo, el bestseller del taller de corte y corrección, El algoritmo del monstruo, que es un libro vamos a abrir el nuestro. Esto se lo dejamos a los muchachos porque de esta manera tenemos la excusa de hacer un disco en casa, Pablo y Cristian. ¿eh? Así que podemos comer juntos algo, aparte se llevan el libro. Y acá tenemos, entonces, abriendo el libro, tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, mamá mía. a ¿No tenés un cuchillo, no? no. Ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está. Es una bolsa esto. Ahí está. Ay, bien, ah, bien, bueno. bien, bien protegido. Mira, una persona, Nomi, una persona sin un cuchillo se convierte en un primate. Sí. Este. Algunos el mostró, miren qué hermoso libro. Ah, para Cristian Núñez, nació en Santa Fe en abril de 1976. se en química, perfectamente, bueno, excelente. Así que, bueno, aquí tenemos, dice, para Marcelo y Nomi, vaya este libro. Con la inmensa gratitud por habernos entregado tanto conocimiento y experiencia sin pedir nada a cambio. Bueno, Cristian, Cristian, la cuetita mensual, nada más, ¿viste? Eso solo. Eh, bueno, así, piden algo a cambio. Que pongamos el alma en cada letra y en cada acto. Ojalá este libro salde en parte mi duda con usted. Che, muchísimas gracias, Cristian. Qué hermosa dedicatoria. 25 del 1 tiene que ser acá, ¿no? Porque ya el 2 ya. Ya pasó, mira. Sí. Bueno, estas son dedicatorias. Yo tengo un programa, después se hagan clic, tengo un programa, ahí está, no me se queda la tarjeta, ¿no? Sí. El, un programa sobre cómo escribir dedicatorias. Mira qué maravilla. Ahí está, el algoritmo. Ah, mirá lo que dice acá. Fue integrante activo del Centro de Escritores César Chipoletti y es miembro del taller de corte y corrección coordinado por Marcelo Di Marco. Bueno, la verdad que es un gustazo eso. Qué bueno, qué bueno. Y acá tenemos otros títulos de la colección. Muy bien, Cristian, muy bien hecho el libro. ¿eh? Pero muy, pero muy bien hecho. La verdad que sí. Y me tapa bien. Ah, y el olor del libro. Olé, no, miré. Ay, bueno, impresionante, impresionante. Bueno, realmente estoy muy, pero muy contento. Y desde acá los convoco, entonces, a Pablo, a Cristian Acevedo y a Pablo Laborde a venirse a una linda Comirona en el taller de corte y corrección para llevarse su ejemplar. Eh, Cristian, te voy a hacer una pregunta. Cuando me la contestas, lo pongo abajo. ¿Cómo se consigue tu libro? ¿Dónde se puede conseguir? Y, y bueno, le ponemos toda la data posible. ¿eh? Cualquier crítica que te hayan hecho y todo es un libro recién salido del horno. Qué buen título, el algoritmo del monstruo. Te lleva. Ahora, la tapa sin los carteles. ¿Eh? sin los carteles, acá. ¿no? Mira. Está buena, eh. está buena, buena, está buena, buena, la verdad es que te, te llama a comprarlo, te llama a comprarlo. Bueno, Cristian, de nuevo muchísimas gracias, le vamos a, a dar toda la manija posible al libro. A ver cómo arranca, por ejemplo, el primer, el primer cuento. Mirá, tiene, menos mal que lo vi, tiene un prólogo de Alejandro Baraballe, porque Cristian, que empezó a trabajar en el taller de corte y corrección, y ahora está trabajando con Alejandro Baravale. Ustedes lo conocen, además de ser escritor del, del Taller de Corte y Corrección, tienen eh, un, un libro formidable en la Biblioteca Elegida. Ahí están viendo en pantalla la tapa del libro de Alejandro. Y Alejandro tiene un, un canal que es una especie de primo hermano del Taller de Corte y Corrección, que es Taller Literario del Sur, ¿eh? así que le dejo también la data, para que lo visiten y se suscriban. Son videos excepcionales. Así que bueno, estoy muy feliz viendo a, a, a mi gente planear planear tan alto y con alas tan pero tan anchas. Cristian, felicitaciones para vos y para Pablo, para, para Cristian Acevedo, el otro Cristian, y para Baravale, Alejandro. Gracias por todo, muchachos.